hola amigos bienvenidos a la cocina de españa hoy vamos a hacer pollo en pepitoria y los ingredientes son un pollo cortado a trozos 500 gramos de cebolla 4 hojitas de laurel sal 150 gramos de arena, 2 dientes de ajo 150 mililitros de coñac 250 mililitros de vino blanco 50 gramos de almendras las yemas de dos huevos duros dos cucharas soperas de perejil y aceite de oliva lo primero que tenemos que hacer es poner a calentar mucho aceite lo primero que hacemos es echarle sal y lo rebozamos con la harina y así todo ya hemos enharinado el pollo y ahora lo freímos y tiene que estar bien frito ahora le damos la vuelta y que se siga friendo ya se han frito y ahora lo tenemos que sacar y lo reservamos para luego y seguimos friendo ya está bien frito y lo sacamos nuevamente lo apagamos de fuego y ahora tenemos que poner a calentar la cacerola con aceite ahora echamos aceite y lo ponemos a calentar ahora echamos la cebolla para rehogar el laurel y el perejil y lo rehogamos más o menos 5 minutos ya han pasado los cinco minutos, ahora se echa el pollo, y se echa harina, y se remueve bien, para que se mezcle. Se da un par de vueltas, y a continuación... Echamos el vino y cubrimos con agua y dejamos que se vaya haciendo, se mueve bien Y esperamos que se que empiece a hervir y se haga bien el pollo. Ahora que está hirviendo le echamos un poquito de sal. Lo movemos. Y preparamos una mezcla para echar luego. Y vamos echando el coñá ahí y lo vamos mezclando. Con la almendra, el ajo y el coñá. ya está la mezcla hecha y ahora lo echamos donde el pollo y lo mezclamos bien como veis ya está hecho el pollo así que lo quitamos del fuego y ahora lo vamos a emplatar aquí tenéis el pollo en pepitoria y para servir le tenemos que echar el huevo por encima y ya